hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a seguir viendo PDFG. en esta ocasión como poner un sello la descarga por si no han visto ningún vídeo anterior le dan aquí a fredor loa esta página el enlace de esta página estará en la descripción del vídeo vale le damos a descargar aunque para windows sea peligroso y la instalación comienza simplemente con doble clic le damos a ejecutar le damos a next aceptamos los términos creamos acceso directo le pueden dar todo a next tranquilamente cuando lo tengamos, lo arrancamos, lo buscamos y lo arrancamos. Le damos a abrir archivo para buscar el PDF donde vamos a poner el sello. Vamos a ir a insertar, sello, predeterminado, aquí tenemos algunos. Lo colocamos donde queramos, hacemos clic y se queda fijado. Para eliminarlo pulsamos el botón suprimir. Podemos personalizar un sello. Elegimos el color, le damos OK y lo tenemos. El sello se puede duplicar con el botón derecho. Para un sello más profesional simplemente se van a Google, eh, buscan sellado PNG o PNG fondo transparente, por ejemplo. Le dan a Imágenes y tienen pues, opciones más profesionales. Siempre tienen que tener en cuenta que tengan derecho de uso sobre la imagen. Cuando tengan uno apropiado vamos otra vez a Insertar sello Insertar imagen local, seleccionamos y igual que antes, ya solo nos queda ir a guardar, elegir dónde poner el nombre y guardamos. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Apoyarme con un like, y un comentario. Muchísimas gracias por la visita.